Hay una gran preocupación con lo que está pasando. Primero, por un lado, la muerte del general Baduel, que hacía ocho días lo habían vacunado del COVID y ahora dicen que murió de COVID. Pero no hay una, una explicación clara, escrita, no hay un comunicado por parte del gobierno que realmente hable con la verdad y diga, el general Baduel murió de esto, por otro lado se está presumiendo que fue un infarto. Bueno, en sí, pero no hay nada, se está especulando, pero nada. Eso es una preocupación. A eso se le suma otra preocupación, que es que justamente después de que muere el general Baduel, al otro día anuncian que... Tarazona y su hermano, los activistas que cogieron de Funda Redes, ahora tienen COVID. ¿Por qué la preocupación? Porque precisamente aparece después de la muerte de Baduel. Y por otro lado, sabemos que la forma como los atienden, su situación de salud, su situación médica ya es mala, por decir que precaria, por decir que hecho, es un acabose. Esa preocupación está latente ahí porque, bueno. ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, ¿cuántos muertos más tienen que colocar para que la comunidad internacional, la oposición, todos los entes, las ONGs se manifiesten ante esto? Porque es que sacamos con que el señor secretario de la ONU diga es que no estoy de acuerdo, no me parece, o que la señora Michelle Bachelet salga diciendo lo mismo, no me parece, es algo contrario a la ley, es algo... Venga, pero es que ya no podemos seguir con comentarios Hagamos algo productivo Ya, démosle una solución a esto Si nomás por ese lado está ahí Por el otro lado no para de llover ¿Por qué? Porque si Roberto Dennis Recordemos que Roberto Denis está exiliado en Bogotá Y es uno de los que ha seguido el caso de Alex Zap Y ahora lo tienen contra la espada y la pared Porque bien, si bien él está en Bogotá Exiliado en Bogotá su familia todavía está en, en Venezuela y él teme por la seguridad de su familia porque van, van a atentar contra ellos. ¿Por qué? Porque él Mal que viene él siguió el proceso de investigación aquí en Colombia. Y es una forma que quieren callarnos, no nos quieren dejar seguir. Quieren que nosotros hagamos oídos sordos y ojos ciegos ante lo que se está viendo. Sabemos que lo de Alex Zapp es una cochinada de miles de millones de dólares que se robaron. Eso lo sabemos. Sabemos que los, los más de 350 presos políticos... También la mayoría están arbitrariamente ya con su famosa ley de hostigación al odio y traición a la patria, una vaina que se inventaron ellos, pero ellos siguen haciendo lo que se les da la gana. Entonces esta parte preocupa, angustia, siguen saliendo a la luz las mentiras del régimen, por un lado la muerte del general Baduel en cautivero, la cual no está muy clara. Y un día después se anuncia que los activistas detenidos, Tarazona y su hermano, también tienen COVID. Y para completar la torta, la otra parte, Roberto Denis denunció una campaña de hostigamiento en su contra estaba por la defensa de Alessab y la dictadura de Nicolás Maduro. Tras la orden de allanamiento dictada por el régimen chavista contra la vivienda de su familia en Caracas, el periodista venezolano habló con nuestros colegas de Infobae. No es el único periodista venezolano que viene sufriendo una intensa campaña de persecución y hostigamiento por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. El motivo, ¿cuál es la causa para que lo estén jodiendo por así decirlo?, fue haber revelado el extenso entramado de corrupción diseñado por el empresario colombiano Alex Zap, considerado el testaferro del dictador chavista y quien hoy en día se encuentra detenido en Cabo Verde. Desde entonces, las amenazas y hostigamientos contra él y su familia se han multiplicado. El pasado jueves, la dictadura dio un nuevo paso al ordenar el allanamiento contra la vivienda de la familia de Denis en Caracas. Yo quiero adentrarme a esto pero quiero que ustedes por favor también tomen eso como si fuera de ustedes para que vean las atrocidades que siguen haciendo pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal leen like Activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Mire, vuelvo y lo repito y no me canso de repetirlo. Gracias a ustedes, gracias por estar compartiendo los mensajes. Gracias por estarnos dando, bien sea que les guste o que no les guste la noticia. Que nos hagan saber sus comentarios porque gracias a ustedes nosotros seguimos día a día hablando con la verdad. Porque en el caso de este colega, de grandes colegas, de grandes amigos que les ha tocado, unos están escondidos otros están exiliados en otros países, otros están muertos otros siguen perseguidos porque sencillamente la dictadura de maduro los tiene acaparados entonces ya que nosotros tenemos la oportunidad nosotros seguimos acá gracias a ustedes y por eso los invitamos a que sigan y se suscriban y nos sigan apoyando para día tras día dar esa información así cause mella. vuelvo y digo, somos los chismosos del paseo pero ahí vamos a seguir dando olor a el periodista que se encuentra exiliado en bogotá desde el 2018 Comentó que si bien la orden todavía no fue notificada de forma oficial, gente con acceso a la fiscalía le confirmó que existe la acusación e investigación en su contra. El canal del Estado venezolano BTV se ha sumado a esa campaña. No olvidemos que esos chavistas, creando el expediente, decían que yo no era un periodista. Que era un sicario comunicacional Ese es el relato del periodista Apenas lo supimos lo denuncié Mi preocupación es que pase algo en Caracas Que busquen hacer daño a mi familia Afortunadamente mis padres No se encuentran en esa vivienda de la capital venezolana Pero allí sí está su hermano Con su esposa y sus dos pequeñas hijas Asegura el periodista Que estuvo en Cabo Verde Oígase bien Después de la detención de sap Y dijo Apenas llegué contacté a sus abogados Me negaron la posibilidad de de conversar y no pasaron 5 minutos desde que hice la petición y comenzaron los acosos en Twitter. Las investigaciones sobre las cajas CLAP, recordemos que eso comenzó en el 2016, en medio de denuncias de sobreprecios y alimentos entregados de mala calidad. Ahí es donde aparece nuevamente Alex sap uno de los grandes beneficiarios de los CLAP, por eso nos demanda a mí y a los tres fundadores de armando info algo que cabe resaltar es que denis recuerda oigase bien porque esto es esto es para tenerlo claro algo que denis recuerda es que en el expediente de la denuncia que hizo el empresario oigase bien porque eh, tras de ladrón bufón el empresario colombiano los denuncia a ellos y asegura que no tenía o sea, los los denuncia por difamación y dice que él no tenía ninguna relación con los negocios de alimentos clap y que tampoco era un empresario cercano a maduro palabras más palabras menos que prácticamente ni lo conocía pero como por arte de magia cuando cae detenido en cabo en cabo verde su argumento para ser liberado fue que es diplomático de maduro y que estaba comprando alimentos para hacer frente a la crisis de venezuela de alguna manera se delató o sea el mismo pez muere por su boca habló tanto, hay un dicho que decía mi abuelo cuando se tiene rabo de paja no se debe arrimar al fuego pero este mismo se echó la soga al cuello, el mismo se delató lo que les debe estar dando rabia es que nosotros pudimos salir de Venezuela y continuar con las investigaciones. Pensaron que no íbamos a poder continuar con este caso. Ahora, cuando se trata de la dictadura es especialista. Ahora los presos políticos Rafael y Javier Tarazona, quienes fueron detenidos este año por la dictadura de Maduro, tienen COVID. La noticia sobre la salud de los hermanos activistas de la organización Redes se conoce un día después de la muerte del general venezolano Raúl Baduel, quien estaba preso desde el 2008 tras oponerse al chavismo. La situación es bastante delicada, es urgente, ya son, urgente. Ya son 103 días de detención arbitraria. Javier Tarazona y su hermano Rafael Tarazona, activistas de la ONG Funda Redes, dieron positivo para COVID. Su familia exige atención inmediata. No más muertes, por favor. ¿O cuántos más tienen que colocar para que la comunidad internacional, para que estancias internacionales, organizaciones de ONGs, eh, derechos humanos, la Corte Penal Internacional, se manifiesten, no podemos seguir cayendo en el juego de Maduro. Recordemos que antes de ser detenidos, los hermanos Tarazona presentaron varias denuncias en la Fiscalía para que se investigara la relación del régimen chavista con miembros de grupos guerrilleros con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, algo que el Ministerio Público calificó de difamaciones. O sea, ahí sale el famoso eh, fiscal arrodillado Tarek William Saab diciendo, son puras habladurías, difamaciones.